Hola, bienvenidos. En este video vamos a calcular el punto de equilibrio para un emprendimiento que posee varios productos. Antes de empezar con los cálculos, la información previa que vamos a necesitar va a ser la estimación de los costos fijos, la estimación de los costos variables unitarios y la estimación de ventas por producto. Vamos a necesitar hacer un pronóstico para la venta de cada uno de estos productos. Entonces sí, ahora vamos a poner manos a la obra bien vamos a calcular entonces el punto de equilibrio la cantidad de equilibrio para un emprendimiento que posee varios productos en este caso tenemos el presupuesto todos los datos requeridos para tres productos costo fijo precio de venta estimado costo variable para cada una de las unidades de los distintos productos y la estimación de ventas mensual para cada uno de estos productos lo primero que vamos a hacer es la sumatoria de la venta y ahora vamos a calcular la contribución marginal unitaria para cada producto que será igual al precio de venta menos el costo variable unitario arrastro esta fórmula y aquí tengo la contribución marginal para cada uno de los productos ahora vamos a calcular la participación o el porcentaje de las ventas de cada uno de los productos esto será igual al, la venta de producto A, dividido el total de ventas estimado. Le voy a poner el signo pesos adelante de la E y adelante del 14, para que esta sea una referencia absoluta. Y ahora divido la cantidad estimada de producto B y la de producto C por el total, 300. Para verificar que esto esté correcto, voy a hacer la sumatoria, me tiene que dar el 100% y ahí lo verificamos. Ahora vamos a calcular la contribución marginal ponderada, que es el dato que estamos buscando. La contribución marginal ponderada será igual a la contribución marginal unitaria de cada producto multiplicado por la participación en las ventas. Arrastro la fórmula, acá calculo el total, y acá tengo entonces el dato. La contribución marginal ponderada, que es lo que necesito para reemplazar en esta fórmula. Vamos a reemplazar entonces el costo fijo mensual, que lo tenemos acá, dividido la contribución marginal, nos va a dar la cantidad de equilibrio, igual 400 unidades. Esta es la cantidad de equilibrio general. Ahora vamos a calcular la cantidad de equilibrio para cada uno de los productos. Entonces, esto va a ser igual a la cantidad de equilibrio multiplicado por la participación en las ventas de cada uno de estos productos. Y acá en el J11 le vamos a poner otra vez signo pesos para poder arrastrar la fórmula. Entonces la cantidad de equilibrio para el producto A será de 200, para el producto B 120 y para el producto C de 80. Verifico la suma, me da 400, 400. Entonces la cantidad de equilibrio para este emprendimiento que tiene tres productos será igual a 400 unidades. Recuerden que pueden encontrar el en Excel este ejemplo en la página aprendizajeactivo.com.ar. Espero que les sea de ayuda, que tengan muy buenos días.